Bueno, desgraciadamente no es nunca una buena noticia. La situación de pobreza, dada la situación que hay, pues eh, lamentablemente... Es así, eh, se ha incrementado ¿no? las dificultades, mucha gente que se ha quedado en paro y que lógicamente a partir de ahí pues tiene problemas para, para los aspectos básicos del día a día y en eso pues desde el Cabildo Gran Canaria tenemos lo que son las ayudas de emergencia social, 1,6 millones de euros y que esta semana hemos empezado a firmar algunas de ellas a través ya de los servicios sociales de los ayuntamientos y los servicios sociales de Cabildo. Evidentemente no vamos a poder solucionar todos, todos los problemas, pero sí es por lo menos una ayuda en los tiempos que corren.